Antes de seguir, te quiero presentar lo que yo llamo la Biblia de, de PHP, que es el sitio php.net php.net es la referencia casi que obligada para cualquier desarrollador PHP Acá tenés un montón montón de recursos, por ejemplo documentación sobre todas las cosas que puedes llegar a necesitar Incluso tenés alguna versión en español Tenés un manual de PHP Tienes realmente muchísimos recursos. Es muy importante conocer esto. Te recomiendo más que nada que abras en tu navegador una ventana de php.net. La marques con no sé, algún sistema de bookmarks y la tengas siempre a mano porque realmente te va, te va a servir mucho. PHP es además un lenguaje de código abierto. Eso significa que... Cualquiera que tenga los conocimientos, obviamente, pero en definitiva cualquiera puede descargarse las fuentes de, de PHP, del intérprete, hacer modificaciones y volver a compartirlas. Esto es realmente lo que ha potenciado el, el desarrollo de PHP desde sus versiones iniciales hasta lo que es hoy. Hay muchísima gente trabajando para mejorar PHP, tanto en lo que es la parte interna, como sería el, el intérprete propiamente dicho, como también en el desarrollo de un montón de herramientas. Y sobre todo hay muchísimos muchísimos foros y fuentes de consulta donde puedes intercambiar con gente que o sabe un poco más o que está aprendiendo igual que vos. Así que te recomiendo que te involucres en la comunidad porque es realmente muy activa, muy grande y en definitiva creo que eso es una de las mejores características que tiene PHP respecto de otros lenguajes. Donde tal vez al encontrarte con una traba no es tan fácil encontrar ayuda como puede ser en PHP. Como te decía hace un rato, está bueno tener PHP instalado en tu propia computadora. De vuelta, no es necesario para esta lección, pero ya en adelante probablemente lo vas a necesitar. En definitiva, podés descargarte el, el PHP para la propia versión de tu sistema operativo yendo al primero de los links, que es el downloads de php.net. O otra opción que tal vez, de vuelta, no es necesario que la uses ahora, pero en un rato puede que te venga bien en otras, en otras clases, es descargar directamente el, el paquetito que se llama EXAMP. EXAMP es un paquete que contiene no solo PHP, sino otro par de utilidades que las vamos a estudiar en, un poco más adelante. Un ciclo de trabajo o workflow muy común de los programadores PHP es más o menos el que te estoy mostrando. Que se trata de, primero, escribir el código en algún editor de texto cualquiera. Puede ser el notepad, puede ser pluma, en fin, el editor que, que a vos te, te resulte cómodo. No te recomiendo que uses uno más elaborado como el Office, tipo el Word o alguno de esos. Porque lo que generan no es realmente archivos de lo que llamamos texto plano, sino un montón de otras cosas que no sirven. Pero bueno volviendo para atrás si sí, te puedes manejar con algún editor de texto de texto plano eh, para escribir el código de php guardar el archivo y luego pasar a ejecutarlo ¿Cómo lo ejecutas bueno lo más sencillo es abrir una terminal si estás en, en linux supongo que eso es algo bastante común para vos si no espera un minuto y te lo voy a mostrar y si estás en windows lo podés hacer eh, Usando el, el comando el CMD, si estás en Mac o en algún otro sistema operativo, me temo que no te voy a poder ayudar. Eh, pero bueno, por, el, lo, por último, una vez que estás dentro de la terminal, lo que tenés que hacer es ejecutar el intérprete de PHP indicando el archivo del programa. Te voy a mostrar un ejemplo de cómo lo haría yo. Que es, tomo, estoy justamente dentro de un editor de, de texto que en mi caso es el pluma porque uso linux, pero puede ser cualquiera. Abro la etiqueta de php para que esto se entienda que este texto que estoy escribiendo no es cualquier cosa sino un programa hecho en php. Y voy a escribir mi programa favorito. Listo, con esto me alcanza. Lo que voy a hacer entonces es guardar el, el archivo este. Lo voy a guardar en mi home. Me voy a llamar hola mundo.php. Lo guardo. Y ahora entonces voy a ir a abrir una terminal. Lo primero que vamos a ver es que cómo hago para ejecutar el intérprete de PHP. Bueno, en el caso mío, porque estoy en Linux y porque tengo bien configurado el, el path, simplemente me alcanza con escribir la palabra PHP. Doy Enter y ya estoy ejecutando el intérprete. En este caso no se está viendo nada, pero bueno, créeme, se está ejecutando. Si quiero efectivamente ejecutar el programa que acabo de escribir, voy a escribir esto. PHP, hola mundo.php. Y cuando doy enter, ahí aparece lo que yo acabo de escribir, que es hola mundo. ¿Mm? Sencillo. Un modo alternativo de ejecutar también PHP es saltear el primer paso, es decir en lugar de primero escribir un programa y después correrlo, podemos usar el intérprete en lo que se llama el modo interactivo. Eso significa que el programa se va a ir ejecutando a medida que se vaya escribiendo. Para entrar en el modo interactivo vamos a escribir el comando php-a. El guión a es un modificador a el, al comando es algo que se conoce como también parámetros de la línea de comandos es algo que tal vez si estás muy acostumbrado a usar una interfaz gráfica no lo conozcas pero en la terminal es algo sumamente común entonces php-a esto nos habilita el modo interactivo entonces qué es lo que, lo que significa esto que voy a ir escribiendo el programa y eh, veo la ejecución en forma inmediata la verdad es que esto técnicamente no, no es realmente un programa, pero sí estoy usando el intérprete de php para resolver algún problema. En este caso es simplemente para hacer una prueba, pero podría ser algo un poquitito más complejo, tal vez como alguna cuenta medio loca. En fin, todo lo que puedo hacer con php lo puedo hacer a través de, del intérprete no quiero salir, aprieto el control c y estoy afuera. Un tercer modo de ejecutar PHP es lo que se conoce como ejecución en línea. Que bueno, por ahí el término en línea puede confundir con lo que puede ser la web. Pero no, PHP para la web es tema del siguiente módulo. Concentrémonos ahora en lo que es PHP en la línea de comandos. La idea de ejecución en línea es ejecutar un archivo un perdón un PHP de una sola línea una cosa muy muy sencillita el modo de ejecutar así un PHP en, de una línea es como siempre llamamos al intérprete de PHP con el modificador -r y lo que vamos a pasarle como parámetro es un string que contiene el comando específico que queremos ejecutar por ejemplo dar enter eso es lo que, lo que vemos um, un detalle por ahí que tal vez lo notaste o tal vez no pero te lo voy a comentar es que si te fijas hay dos strings en esta línea uno que es el propio código php que está delimitado por las comillas dobles y después está otro string que es el hola mundo que lo delimite con comillas simples si bien en php hay una diferencia es muy sutil y vamos a ver después tal vez entre la comilla simple y la comilla doble, en este caso tuve que usar los dos tipos de comillas para evitar que si yo ponía una comilla doble acá, el string terminaba, no, esta comilla segunda me cerraba la primera, con lo cual esto no iba a funcionar, es un pequeño detalle nomás.